Milagro Enrique Paulino. Explíquele a la población cuál es la situación. Bueno, que yo quiero que el he chofer aparezca porque eh, se está gastando algo ahí, el seguro lo está comiendo un poquito, pero yo quería sacarlo de aquí y no hay dinero para sacarlo porque. ¿Qué, ¿Qué le sucedió? Una, el accidente, mire. Y no habla, no come, eh, cositas nada más hay que traga. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Adiós, hace 13 días hoy. Yo quiero que el chofer aparezca porque hay que hacerle justicia, porque aunque sea 24 horas, pero hay que hacerle justicia. Inmediatamente, fue otro fallado, el chofer se fue. El chofer se fue. La señora está grave también allá abajo, con un brazo roto. ¿Dónde ocurrió ese accidente? Entre la Emilio Prudón con Fran Grullón, cerca de Telenor por ahí. ¿Su nombre? Milagros. ¿Y ¿El de su hijo? Juan Carlos Rodríguez.